que llamamos Santa. El Domingo de Ramos no hace revivir la entrada de Jesús en Jerusalén. El pasaje evangélico no muestra su entrada a la ciudad rodeada de una multitud jubilosa. Al entrar en Jerusalén, Jesús sabe que el júbilo de la multitud lo introduce en el corazón del misterio de la salvación. Es consciente de que va al encuentro de la muerte, y no recibirá una corona real, sino una corona de espinas. Esta celebración es transmitida desde la Capilla Virgen de los Dolores, presidida por el Padre Hernán González. Buenos días, familia. Vamos a dar inicio a esta Semana Santa, Semana Mayor para nosotros los cristianos. Bienvenidos a esta, a esta linda experiencia de fe. Aquellos que están en su hogar, en su casa, vamos a preparar nuestros ramos para bendecir, para alabar a Dios, para entrar con Él a este misterio de Jerusalén, el misterio de la Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.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 Sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Levantemos nuestros ramos bien alto, como signo de amor a Jesús, que triunfa sobre nuestros pecados, sobre nuestros egoísmos y sobre la misma muerte. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén Celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes. Y con tu espíritu, el de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Petraje, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un nazna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita, y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría. Pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguían gritaban, «¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor!» «¡Hosana en las alturas!» Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, querida familia, estamos iniciando un año más, una semana más, en la cual... Estamos invitados a, a reflexionar, a, a silenciar un poco tantas voces que tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, en lo que cotidianamente cada uno de nosotros vive, para dejar hablar a Dios. Para que Él con tantas cosas que nos quiere mostrar, desde la palabra que es la cruz, desde la palabra que es su amor, cada uno de nosotros podamos recibir ese mensaje que es esperanza, que es alivio, pero sobre todo es respuesta para nosotros. La cruz es una respuesta para nosotros. Una respuesta en la cual Jesús nos dice que está, que nos acompaña y que no hay lugar en la cual Él no pueda estar. Con la cruz Jesús nos dice no hay lugar en la cual Él pueda llegar a salvarnos. Y sobre todo en la resurrección. Esa resurrección que cada uno de nosotros está invitado también a seguir procesando y descubriendo, ¿no? El mensaje, que, que el mensaje de vida, el mensaje de luz, el mensaje de que con la muerte, en la muerte nunca es el fin. Por eso vamos a, a iniciar este momento de semana, esta semana, perdón, y con la, con la alegría de saber de que de que Dios está y que Dios nos acompaña. Queridos hermanos, invitemos entonces a la muchedumbre que la a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.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 de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían pero el Señor viene en mi ayuda por eso no quedé confundido por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo, confío en el Señor. Que Él lo libre, que lo salve, si lo quiere tanto Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores Taladra mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica pero tú Señor no te quedes lejos tú que eres mi fuerza ven pronto a socorrerme Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos te alabaré en medio de la asamblea aládenlo los que temen al Señor Glorifíquenlo, descendiente de Jacob temanlo descendientes de Israel Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua. Proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Tu palabra Señor es la verdad. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús.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 Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Le ponemos de rodillas. Le ponemos de pie.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 La pasión, según San Mateo. Y en todo este relato nos pues encontramos con una experiencia no desconocida para Jesús. Jesús conocía perfectamente al ser humano. Conoce, o conoce hasta los recovecos más íntimos de nuestro corazón. Y en esos corazones humanos hay traición, hay falsedad, hay mentira, hay ingratitud. Hay capacidad de vender hasta lo más sagrado y lo más valioso que tenemos por mucho menos de lo que vale. ¿no? Lo hace Judas. Vende a su Salvador. Vende a aquel que le mostró el rostro de la paz, del amor, de la alegría. Le mostró un rostro jamás visto por un hombre. al mismo hijo de Dios. Nuestra vida está colmada de eso. Nosotros vamos Hurgando eh, la realidad, y nos encontramos con todo el tipo de experiencias y circunstancias: las traiciones, las falsedades, la hipocresía, que no alcance, ambiciones propias y ajenas, que hace que este mundo, vieron, sea cuesta arriba, sea un subir a Jerusalén y saber de que, de que parece que todo lo que estamos viviendo no alcanza, no, no, no me convence, y sin embargo seguimos caminando como lo hicimos hace un instante, ¿no? Vamos a con nuestros Ramos a Jerusalén, vamos hacia la cruz con Jesús. Este, esta celebración del Domingo de Ramos da inicio a una, también a una disyuntiva entre fariseos, maestros de la ley, sacerdotes y Jesús. Los expertos del templo y el Hijo de Dios nunca pudieron entender a Jesús. ¿Y por qué lo matan? ¿Lo matan porque dice que es Hijo de Dios y no le creen y no aceptan? ¿O realmente matan a Jesús porque se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? Y este Hijo de Dios no nos convence. Viene de resucitar a Lázaro... Viene de hacer un montón de milagros, viene de, de que con sus milagros dé así como un manotazo sobre la mesa diciendo acá está Dios. Se termina esa injusticia que se vivía en la realidad humana para que Dios se haga presente y genere algo distinto. Pero esto no es el Dios que aquellas autoridades religiosas estaban acostumbrados encasillaron a Dios a leyes, encasillaron a Dios a normas, ¿no? a que tiene que ser así, y para seguirlo nosotros también tenemos que seguir por este lado, hacer determinados ritos, cumplir con determinadas leyes, normas, pero eso no es Dios. Y Jesús nos trae, trae a un Dios sumamente novedoso, a un Dios amor a un Dios que, que viene con su mirada y sus manos a elegir a un ladrón, a una prostituta, a un pecador, antes que el corazón inmaculado de un sacerdote. Elige a aquel que está postergado, a un enfermo. Entonces, esto no puede ser Dios. Este Dios no es el que tanto creíamos. Jesús viene a sacar de las casillas a Dios para llevarlo a los lugares más impensados. Y la invitación para nosotros en esta Semana Santa que inicia es no hemos también nosotros guardado a Dios en un rinconcito y creemos que es eso, ¿no? Un Dios que, que tiene que salvarme a mí pero que no parece que no me invita a amar al prójimo. A un Dios que viene a darme todo lo que le pido, pero yo no me involucro cuando hay alguien que sufre. No me involucro cuando en mi familia hay divisiones, en mi sociedad hay divisiones. También yo tengo que salirme un poco de las casillas para dejarme interpelar por este Dios que viene a los lugares más olvidados. Por eso, no bajemos a Cristo de la cruz. Dejemos que desde la cruz también me salve a mí. También me demuestre que Dios no es una ley. No, es, no lo puedo acomodar a un lugarcito que a mí me conforma. Sino que Dios, primero, me viene a amar. Y que luego me invita a amar también a los que están al lado mío. Que en esta semana que inicia, podamos... Podamos decir como este, estos soldados, estos testigos que estaban viendo a Jesús morir, decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero que este decir que realmente este es Hijo de Dios, sea porque lo descubrí, sea porque me di cuenta de que no es como yo pensaba, de que este Hijo de Dios no lo puedo encasillar en mi mente, en mi corazón, en mi experiencia de hombre. Sino que puedo decir que verdaderamente este es el Hijo de Dios porque me dejé amar, porque dejé que descubra, porque dejé también que Él entre y rompa con todas las estructuras que construí en mi vida. Gracias a traiciones, a frustraciones, a tantas caídas que he tenido a lo largo de mi vida, que Él pueda correr todos sus velos y que me deje amar que me deje amar por Jesús. Que así sea. Así sea. Como hijos necesitados de renovar nuestra fe, recemos esta oración. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor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 Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que vivan siempre con la mirada puesta en Cristo, para que en su mensaje lo reconozcamos a Él como nuestro Rey y Señor. Oremos. Te rogamos, Te rogamos Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que tengan el coraje de caminar con la cruz de tu Hijo, edificando la iglesia sobre la sangre que ha derramado sobre la cruz y confesando la única gloria Cristo crucificado y resucitado oremos Te rogamos Señor por nuestra patria para que la sangre derramada por Jesús nos reconcilie a todos los que la habitamos y nos dispongamos a construir una unión fraterna solidaria y laboriosa desde los valores del Evangelio, oremos, te rogamos, Señor. Por los hermanos que han enviado mensaje, por los directivos y personal de los distintos medios de audio audiovisuales que generosamente ceden el espacio para esta transmisión y por nosotros, Concédenos la gracia de ser fieles al mandato de Jesús, oremos, te rogamos, Señor. Recibe, Padre, bueno, estas intenciones que te presentamos, como también aquello que tenemos guardado en el silencio de nuestro corazón. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Amen.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 a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido de la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, su obispo auxiliar José Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos, familiares, amigos fieles difuntos que recordamos en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos.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 Él no se baja de la cruz y desde ahí nos salva y nos muestra un rostro nuevo de Dios que sufre con nosotros, que carga la cruz con nosotros, pero sobre todo que desde ahí nos ama. Le damos la gracia de poder descubrirlo, de poder sentir su cercanía en los lugares más impensados para el hombre. Y lo hacemos rezando en la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,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 No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, danos la paz y la unidad. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos el saludo de la paz. el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a compartir la mesa con él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.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 Si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por, por Jesucristo nuestro, nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy ponemos a recibir la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, Nuestras familias, nuestros hogares, aquellos que están alejados de Dios, que no lo conocen, en especial los enfermos y ancianos que están mirando esta Eucaristía. Nos inclinamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir, el suplicio de la cruz el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. y que descienda la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén como Amén. celebrado la Eucaristía podemos irnos en paz demos Amén. gracias a Dios Sin pecado concebida Para la próxima celebración Puedes enviar tus intenciones Al número de WhatsApp 379-508-7429